Hoy hemos realizado una visita a las oficinas del señor general, director regional noreste de la policía, Alberto Ten, manifestándole nuestra preocupación y buscando su solidaridad manifestada en que él se comunique con el señor director general de la Policía Nacional en Santo Domingo, que normalmente todas estas informaciones las realiza, buscando la manera, primero, de que nos reciba el señor Procurador General de la República, segundo, de que el sometimiento que hay de 173 personas que de ellas denuncia que hay depositadas en la fiscalía se le dé curso, porque este es un problema de seguridad ciudadana y la policía es la garantía ejecutora del estado dominicano que debe hacer esto y garantizarnos a los ciudadanos que hemos sido estafados por una familia por cuatro personajes esencialmente tres personas Galo, ricardo y laura que son los herederos y que están al frente de la compañía Mune y que son los grandes estafadores de esta crisis que ha estremecido la economía de san francisco y socialmente provocando muchos estrés muerte de personas que no han podido aceptar una realidad de ellos eh, creer que han perdido todo de la noche a la mañana Una estafa que ha involucrado a trabajadores de ellos con 48, 43, 45 años Y que también le han estafado su dinero Bueno, el comité se ha reunido y hemos decidido primero apoyar una protesta que tiene el Falpo En la cual la, eh, reclamo está el pago de los MUNE Que la fiscal actúe de San Francisco de Macorís. Eso es el día 12, vamos a estar ahí acompañando a todos los grupos populares esenciales de San Francisco de Macorís, Vamos a ir a la Procuraduría General de la República luego que pasen las elecciones nacionales. Vamos a hacer piquete en el Palacio Nacional y vamos a seguir transitando el camino de la solidaridad y la hermandad en búsqueda de justicia. Porque nosotros no queremos que nos den ni un chele más ni un chelemeno. Simple y llanamente que nos devuelvan lo ahorrado, en la compañía MUNED por muchos años, con muchos sacrificios, muchos esfuerzos y esencialmente exigir que la justicia actúe, que la fiscal se atreva a asumir el comportamiento que demanda la ciudadanía y que las propias leyes que crean el Ministerio Público puedan realizar. La reunión inició desde tempranas horas de la mañana. Los afectados por la estafa de la empresa MUNE aseguran que intensificarán la lucha para reclamar la devolución del dinero ahorrado en esa entidad.